Bueno, esta semana eh, está transcurriendo y queríamos también ver cómo transcurren los negocios que están abiertos ya y a los valientes, los negocios valientes que han querido ya... Pues empezar con muchas ganas, que tiene muchos empleados, y claro, es normal que todos quieran también pues luchar por lo suyo y dar también un servicio, pero bien en condiciones como la normativa eh, pide. Y también en la Venecia, estamos aquí en el casco antiguo de Marbella, y que fijaros qué bonita queda ya la terraza. Y dentro, que ahora nos va a hablar Novela como propietaria, pues cómo se respetan ya todo la higiene y la seguridad para todos los que vengan, y tanto también para ellos, para el. ...personal, que es muy importante... ...bueno Noelia, enhorabuena porque ya has abierto... Eh, ...una luchadora y muy valiente... ...porque hay negocios que han preferido esperar, ¿no?... ...pero eh, estando aquí parece tranquilo, ¿no?... Eh... ...sí, quizá a esta hora, pero bueno, a la mañana... ...siempre hay movimiento, nosotros queremos... ...hemos dicho, vamos a abrir valientemente... Aunque no nos compensa económicamente, pero queremos generar el clima de mejoría, ¿no? Yo creo que es una manera de aportar a la gente, de decir, ya estamos funcionando, ya volvemos... Todos en general ya veo una terraza, no sé, como nuestra manera de aportar también lo, el personal que tiene ganas ya de volver, aunque a media jornada, pero ya estamos, ¿no? ya evolucionamos, ¿no? Y como la sensación de, ay, ya, ya está, ya vamos para adelante, es positividad. Yo recuerdo una de las entrevistas cuando abriste la Venecia y también la ladería de Puerto Banú, que comentaba que para ti esto era como tu ilusión, tu niño, que era algo que tú tenías mucho deseo de tener este negocio, ¿no? Y he pensado mucho en eso, digo, hay que ver. Con la alegría que abrió su negocio de verlo cerrado sin posibilidad de abrirlo estos meses, la verdad es que tiene que resultar muy triste. Ha sido duro, ha sido muy duro para nosotros. Yo creo que todo para todo el gremio de la hostelería, no solo para nosotros, ha sido muy duro perder la Semana Santa. La temporada de todavía estamos en la incertidumbre que pasará, vendrá julio, agosto. Para es una incertidumbre porque, claro, dependemos de ello para, para subsistir al invierno. ¿no? Nosotros vivimos del turismo totalmente. Y aunque hemos tenido mucha ayuda, vamos a tenerlo, apoyo y todo, pero es, es duro, es duro. Pero bueno, estamos aquí, nosotros no vamos a desistir. Digo, esto hay que pasarlo, hay que pasarlo. No, no. ¿Cómo había acondicionado el local, instalaciones, todo, para dar un servicio de seguridad tanto para el personal como para nosotros. Mira, lo principal ha sido que se ha presentado al ayuntamiento eh, cuando estábamos en fase cero, que preveíamos que íbamos a abrir terraza, en fase una le mandamos un hicimos una solicitud de ampliación de terraza un grupo de hosteleros y nos han permitido eh, tener el doble de espacio para poder cumplir la normativa y, en, y eso ha estado súper bien porque nos ha permitido tener el mismo número de mesas pero en más espacio ¿no? eh, y la verdad eso ha sido muy muy positivo porque hemos podido tener mm, más, más mesas más espacio ¿no? Y luego adentro eh, también los baños, los geles, las mascarillas para el personal, incluso tenemos mascarillas para algún cliente que no se sienta cómodo fuera, porque claro, el, también el tema de, la, de las mesas de dos metros, todo cumpliendo con el libro en la mano más o menos. Hemos visto algunos locales que, bueno, pues ha habido mucha aglomeración, quizás de la cuenta y tal, pero aquí eso lo tenéis controlado, que es también un doble trabajo. Eh, controlar, como lo dice la gente, prudentemente y diplomáticamente que no están respetando las normativas, que eso también es Nos ha pasado el primer día que nosotros pusimos las mesas a dos metros y, claro, la silla, ha venido el conocido, ha tirado la silla para aquí, ya se han puesto juntos y... Eh, hemos intentado, ¿no?, mantener nosotros el orden de decir, a ver, mantener la distancia, pero bueno, también tiene que ser prudencia por, de, por, por la gente, por parte de ellos, cada uno tiene que ser, ¿no?, consciente de que tenemos que salir de esta fase y que nosotros ponemos todo en nuestra parte, pero también los clientes tienen que aportar, tienen que seguir con la mentalidad que seguimos en la fase 1. Bueno, pero nos vamos a endulzar, eh, porque dice que mal tiempo, buena cara, y, y hay que endulzarse, y aquí tenéis los mejores dulces y en helado y de todo para pasar un ratito agradable y olvidarnos de todo esto ¿no? sobre es todo comienza. nosotros somos la alegría de los niños porque ellos pasan por acá y ven un helado y ven la luz ven el verano y ven la alegría de verdad cuáles son las recomendaciones de la Venecia? helados Helados artesanales, sí. claro, sí. crepe, cofre. Bueno, tenemos, nosotros decimos en nuestros nuestros reyes son el mango, porque llevan 80% de pulpa, y la fresa que también lleva el 70%, o sea que es pura fruta, y le bajo en azúcar también, y tenemos sin azúcar, sin lactosa, uh -huh. sin gluten, claro. claro. Bueno Noelia, también tengo que porque bueno, toda la gente te conoce y para que no te conozca, también eres una gran diseñadora de joya que a nosotros nos ilumina y se que nos encanta también por aquí cerca, tienes también otro negocio, otra boutique de la joya. Sí. Y que bueno, pues, como, como va, está también abierta, ha diseñado en este tiempo de encierro. Que, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿Cómo has hecho para pasar a día a día? Ha sido, nosotros, yo creo que los que somos empresarios autónomos, hemos trabajado el doble, porque entre el papeleo de los ERTE, de los no ERTE, tal ha sido muy difícil, ha sido mucho estrés. Yo creo que los artistas necesitamos paz y no ha sido un momento de paz. no Para mí, por ...por lo menos ha sido muchísimo trabajo... ...pero sí hemos acondicionado todos los locales... ...hemos estado en obra básicamente... ...que era lo que se podía hacer... ...pero la tienda tiene cosas nuevas... ...claro, pero ya que las habíamos hecho el año pasado... ...entonces están ya disponibles... ...bueno, pues ya iríamos otro día, ¿no?... ...a dar un reposito y llenarnos de, de salud... ...de esas pedrerías... ...de esas cosas bonitas que tiene... ...que hay que alegrarse, además que hay para gente... Feria, ¿no? claro, ...claro, hay que alegrarse... Si no, yo, para para la está... feria, ...yo para la feria he hecho muchas cosas... ...a ver, digo, si la retrasan un poquito y podemos tener la feria, Claro, noviciosa para de San Pedro, que seguro, ¿no? Y también, hablaros también porque en otro negocio que también iremos, que hoy mismo, precisamente hoy, habéis abierto, o oh, ayer, sí, el gaucho, hoy hemos abierto, hoy al mediodía, hemos tenido mesa y ahora ya estaremos ya funcionando totalmente, totalmente, esperamos el fin de semana, tenemos reserva, pero bueno, es como yo digo, la gente te llama, ¿estáis abierto por favor? Sí, uh -huh. estamos abiertos nos cuesta, te digo, el dinero, pero bueno, por lo menos generamos la sensación de que ya estamos en vía de mejora. El proceso, no todo, ¿no? La verdad es que había muchas ganas porque ya vemos la peluquería con cola, la, los bares también con cola de gente, o sea que había ganas, había muchas ganas y ya podemos tener estos espacios como es hoy la Venecia, que la verdad es que no era buena y que tengáis la verdad un verano para recuperar todo lo Ajá, perdido. Por favor, ojalá que en julio lleguen los turistas y podamos funcionar para seguir luchando. Gracias amiga. a ti.